I don't know what's going on, but why can you see through my body? Like you can literally see the door. This is my arm. And you can see right through it. Hola ¿qué tal, bienvenidos Legion Oxlack a un video más de evidencias paranormales. Este me fue enviado a mi correo. Y también surge de TikTok, curiosamente todos estos videos que están siendo tendencia o siéndose virales, están surgiendo de esa plataforma. Parece que recopilan material de Facebook, de YouTube, de Twitter, de otras redes sociales y comienzan a subirlos a TikTok donde pues terminan siendo virales. En esta ocasión me preguntan si el siguiente video es real. Una mujer parece estar desapareciendo o volviéndose invisible. ¿Será esto verdad? Vamos a ver el video. Sí, no sé qué está pasando, pero...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 que está volviéndose invisible, se está transparentando, pudiera ser una falla en la realidad pero es un video que se puede realizar simplemente a pesar de que ella en el siguiente video dice que no hay pantalla verde en el fondo y nos lo demuestra de esta forma okay, so it's not a green screen. Um... La verdad es que no necesitaba una pantalla verde para poder hacer este efecto, pero sí una sudadera verde. Así que lo que ella trae puesto es una sudadera verde y por eso puede hacer esto que nos parece que se está transparentando. Y tan es su sudadera verde que vemos que en el cabello no se transparenta, claro, porque el cabello no es verde. Así que esto es algo muy sencillo de hacer. Para que ustedes se puedan ser transparentes y subir un video en TikTok siendo muy populares como este, simplemente búsquense una sudadera verde y hacen el efecto de croma y con eso tendríamos una transparencia. Ustedes también dirían que hay un fallo en la realidad y que están desapareciendo. No se dejen de engañar, son videos pues muy creativos que finalmente llaman mucho la atención, pero esto es falso. Así que recuerden que aquí vamos a estar analizando todos los días videos de evidencias paranormales, de videos interesantes que surjan en la red y que tengan alguna duda sobre ellos. Mientras tanto me despido, pero síganme en mis redes sociales y mándenme Whatsapp o al correo si tienen alguna evidencia que quieran compartir con nosotros. Nos vemos hasta mañana.